Soy T-Coach Nutricional de Teoma y para el día de hoy les traigo un video sobre nutrición para mantener un peso saludable Para empezar, quiero hablarle de los macronutrientes Estos son tres Proteínas, carbohidratos y grasas Vamos a hablar de las proteínas Asegúrense que en su dieta hayan proteínas de alto valor biológico Esto quiere decir que contengan los nueve aminoácidos esenciales Estos aminoácidos el cuerpo no los puede producir y no los puede sintetizar entonces necesitamos consumirlos de la dieta. ¿Qué alimentos contienen proteínas de alto valor biológico? El pollo, el pavo, el lomo de cerdo, la carne de res, el pescado, los huevos, en general son todas las proteínas de origen animal y algunas de origen vegetal, como por ejemplo la quinoa y la soya. También hay proteínas que pueden venir de las menestras o de los granos integrales, pero esas no son proteínas completas lo que no significa que deben dejar de incluirlas, sino que cuando las coman tienen que acompañarlas de otra proteína para complementar su alto valor biológico. Cuando hablamos de los carbohidratos, muchas personas que buscan mantener un peso saludable o perder peso le tienen mucho temor y muchas veces dejan de incluirlos. Y no hay que hacer eso, hay que aportarle carbohidratos a nuestra dieta, pero estos deben ser complejos y altos en fibra. Los carbohidratos complejos son el camote, la yuca, el arroz integral, en general todos los productos integrales, las menestras, la quinoa, son carbohidratos que van a tener un alto aporte de fibra y por lo tanto nos van a dar una sensación de saciedad y no van a producir picos de glucosa e insulina porque esto nos genera mayor ganas de comer y mayor ansiedad. Entonces yo les recomiendo que busquen un carbohidrato que sea como la, el puño de su mano, que es la porción perfecta para acompañar sus comidas. Una alimentación para que sea saludable debe tener los tres tipos de macronutrientes y por eso las grasas no pueden irse de lado. Las grasas también son muy temidas y sí, es verdad que aportan más calorías, pero no hay que dejarlas de lado. Hay que buscar incluir grasas de origen vegetal, como por ejemplo el sachainchi, el aceite de oliva, la linaza, los frutos secos, la palta, son excelentes fuentes de grasa que tienen vitaminas liposolubles y además tienen ácidos grasos esenciales. Ahora que ya conocen los macronutrientes, ¿quieren saber cómo aplicarlos en su día? Para esto, lo más importante para mí es que ustedes incluyan cinco comidas al día. Esto es clave para reducir la ansiedad y para además mantener su metabolismo acelerado. Tienen que tener tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es súper importante y no puede faltar en su día. Ustedes no hay forma que salgan de su casa sin tomar desayuno. Asegúrense que su desayuno tenga un aporte alto de fibra, que además tenga proteínas de alto valor biológico como las que ya les mencioné. En el caso del desayuno, el huevo es una excelente opción y que además tenga un aporte de frutas y de verduras. Para los almuerzos y las cenas, ya saben que pueden empezar con una buena ensalada, mucho mejor si es fresca una proteína de alto valor biológico como por ejemplo el pollo o el pescado y acompañarlo con un carbohidrato complejo como quizás puede ser un poco de quinoa o una menestra. Para la media mañana y media tarde una fruta es una excelente opción, también puede ser un vaso de yogur descremado o puede ser un puñado de frutos secos. No dejen de incluir estas opciones porque va a ayudarlos a reducir la ansiedad y no van a llegar con tanta hambre o apetito a su comida siguiente. Para poder mantener un peso saludable, aquí en Teoma tenemos la opción del T-Body, que son una serie de productos que van a venir acompañados con un plan nutricional y además con un plan de ejercicios. Dentro de los productos tenemos, por ejemplo, el Teo Fibra, los tres quemadores de Teoma, que es el Teo Gen Lima Limón, el Burn y el Moringa TNT, y además también tiene el Teo Leaf. Esto, acompañado de un plan nutricional y un plan de ejercicio, los va a ayudar a mantener su peso saludable. Estos consejos son claves para mantener un peso saludable, así que no dejen de ponerlos en práctica. Y recuerden que con Teoma vive bien.